Papi Papá ¿Quién habla ahí? ¿Cómo que le hablo? Tu hija, papá ¿Y qué? Tu hija no sabe lo que me acaba de pasar ¿Eh? ¿Tu hija? ¿Ah? ¿Me escucha ahí? Sí Me asaltaron, papi Vos estás equivocada, querida Yo no tengo nada, ninguna hija